Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo en este día sábado, sábado santo. La iglesia hoy está en silencio, orando, esperando la resurrección, el sepulcro, en silencio. Ayer celebramos ese momento doloroso de la muerte de nuestro Señor y tal vez muchos fuimos al día Crucis, acompañando a Jesús hacia el monte Calvario. Y en la noche, después de las siete palabras, contemplamos... Ese sepulcro donde el cuerpo de nuestro Señor fue dejado. Hoy estamos ahí, esperando ese momento de la resurrección. Y lo vamos a celebrar esta noche en la gran vigilia de Pascua, que va a tener cuatro momentos. La celebración va a iniciar en templos curas y vamos a encender el fuego, una fogata. Y de esa fogata bendecida se va a encender el cirio Pascual, con la cruz, el año el alfa y la omega que son los signos del sirio pascual y luego vamos a ir pasando la luz, esa luz de Cristo que va llegando a cada uno de nosotros y Pascua tiene que encendernos y aquel que se llene de Dios tiene que compartirle a Dios a otros y al final el gran pregón pascual, solemnísimo, que se canta, que se proclama en nuestros templos parroquiales el segundo momento de la vigilia pascual va a ser la liturgia, la palabra. Vamos a escuchar todos los textos del Antiguo Testamento con sus salmos, la epístola y el salmo y luego el Evangelio que ahora vamos a meditar. La humilía, la meditación, el credo y la oración de fieles. Luego vendrá, queridos hermanos, la liturgia bautismal, que es la renovación de las promesas, la bendición del agua y la renovación de las promesas del bautismo. Llenos de Dios. Ahora le volvemos a decir al Señor, Señor, aquí estoy, cuente conmigo, cuente conmigo, Señor. Y al final concluiremos la vigilia con la gran celebración eucarística, el pan que se comparte para todos. Esa va a ser nuestra celebración. Lo invito, querido hermano, para que disponga su poquito de agua que va a ser bendecido, su sirio. Ese sirio que usted va a encender y que va a tener en su casa para la oración, para esos momentos en que vamos a... Acudir a Jesús para que Él ilumine nuestras vidas, para que Él ilumine nuestra historia, nuestra existencia. El Evangelio que vamos a meditar esta noche es de San Lucas, en el capítulo 24. El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Encontraron corría la piedra al sepulcro y entrando no encontraron el cuerpo de nuestro Señor. Mientras estaban desconcertadas por esto, se les presentaron dos hombres con vestidos refulgentes. Ellas quedaron despavoridas y con las caras mirando, mirando al suelo. Y ellos dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está aquí, ha resucitado? Recuerden cómo les habló todavía cuando estaba en Galilea, cuando les dijo que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Y recordaron sus palabras. Habiendo vuelto del sepulcro, anunciaron todo esto a los once y a los demás. Era María la Magdalena, Juana y María la de Santiago. También las demás que estaban con ellas. Estaban también los apóstoles. Ellos lo tomaron como un delirio y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro, asomándose, solo los lienzos, y se volvió a su casa, admirándose por lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Es la palabra de estos ángeles, a estas mujeres que llegaron al sepulcro. Y yo quisiera invitarlos para que abandonemos nuestro sepulcro. Ese pecado que nos lleva al sepulcro, tenemos que sacarlo. Tenemos que buscar a Jesús, a Jesús vivo porque Jesús está vivo y vive entre nosotros. Aguardemos en silencio, con piedad, esta noche, la resurrección. Que Cristo resucitado reine en nuestras vidas. Y de antemano, unas felices Pascuas para todos. El Señor los guarde y los flotea.